muchas gracias por la invitación de presentar en esta oportunidad me alegro mucho de estar aquí con ustedes aquí está, entonces mi presentación va a ser muy bien introductorio, en carácter va a ser una introducción a la ética en inteligencia artificial y robótica y así ojalá pueda servir como introducción para las presentaciones que siguen pues aquí tienen índice de presentación, voy a empezar con una breve introducción y luego voy a hablar de los, las dos cuestiones principales que se plantean en ética, en inteligencia artificial y robótica, a saber, primero, qué principios morales queremos darles a las máquinas, y segundo, cómo podemos inculcar ciertos principios en las máquinas. Y al final de la presentación quisiera hablar un poco de mi, mi propio trabajo en este área que concierne más bien la perspectiva a largo plazo de las potencialidades de la inteligencia artificial, más concretamente concierne la pregunta, la cuestión de la autonomía, la pregunta de si es posible una inteligencia artificial completamente autónoma. Comienzo entonces con una breve introducción. Antiguamente, es decir, hace algunas décadas, las máquinas eran bastante predecibles porque poseían un rango limitado de comportamientos posibles y operaban en entornos controlados. Los ejemplos allí serían robots en una sala de fábrica, en un proceso de producción o operadoras automáticas. Ahora, hoy en día, en cambio, se crean máquinas que deben operar en entornos reales, es decir, en entornos no controlados, y que, por lo tanto, tienen un, un rango de acción mucho mayor. Aquí los ejemplos serían los, ve los vehículos autoconducidos um, o los sistemas de armas llamados autónomos. Y máquinas aún más versátiles se avecinan en el horizonte. Ahí dos ejemplos de proyectos de robots en, en curso serían el robot llamado Spot de Boston Dynamics, que al parecer puede um, contribuir en tareas domésticas. O el, el robot Pepper de Softbank, SoftBank Robotics, que puede servir en el servicio a clientes. Y además, los esfuerzos en curso para crear una inteligencia artificial general, es decir, una inteligencia artificial equivalente a la humana, podrían algún día tener éxito. ¿No? Hay varios, varios proyectos, varios equipos de investigadores que están trabajando en este objetivo. Ahí, obviamente, no le puedo dar ejemplos concretos actuales porque aún... No existen, pero hay varias películas que, que tratan de esta idea de una inteligencia artificial equivalente o incluso superior a la humana. Los ejemplos siguen sí, la película H.E.R. o la película um, Ex Máquina. Ahora, dado este panorama del desarrollo de máquinas cada vez más versátiles, cada vez más inteligentes, la cuestión central que se plantea, que es la, la cuestión central de la ética en inteligencia artificial y robótica, es la siguiente. ¿Cómo podemos asegurar que tales máquinas inteligentes actúen conforme a nuestros principios morales? Y esta cuestión se divide o se puede dividir en dos. Primero, ¿qué principios morales queremos darles a las máquinas? Y luego, ¿Cómo podemos inculcar estos principios en las máquinas? Entonces, voy a hablar de manera general e introductoria de estas dos cuestiones centrales de la ética, inteligencia artificial y robótica. El primero, la pregunta: ¿qué principios morales queremos darles a las máquinas? Ahora, aquí la situación es que las opiniones de las personas, igualmente, las teorías de los filósofos difieren con respecto a qué principios deberían guiar nuestro propio comportamiento y, por consiguiente, el comportamiento de las máquinas. Para ilustrar eso, piensen en el siguiente dilema clásico de la filosofía moral. ¿Es justificable sacrificar la vida de un individuo contra su voluntad? para salvar la vida de 10 individuos, o de mil individuos, o de mil millones de individuos. Eso es uno de los dilemas tradicionales, clásicos de la filosofía moral. Es interesante que recientemente unos investigadores estadounidenses han mostrado que este dilema también se puede plantear, o incluso probablemente se va a plantear, en el diseño y la creación de máquinas inteligentes. Esos investigadores hicieron una encuesta por internet y a nivel global donde enfrentaron los participantes en la encuesta con la siguiente situación. Imagínense que hay un auto, un vehículo autoconducido, que enfrenta un fallo de frenes. Ya ya no puede frenar. Y ahora el auto tiene que decidir entre dos dos acciones. Primero, seguir adelante y ahí matar um, un cierto grupo de personas que están en un um, pasaje peatonal, um, o bien um, cambiar de dirección, chocarse contra un obstáculo, así evitar matar a estos a este pasajes peatonal, pero, con consecuencia, matar la persona o las personas dentro del vehículo. Y entonces, los investigadores... Um, desarrollaron varios escenarios de este tipo, variando los detalles de quién está en el pasaje peatonal, quién está en el auto, y preguntaron a las personas cómo debería el auto um, um, comportarse. Y lo que encontraron es que hay diferencias muy significativas en las opiniones de las personas con respecto a este tipo de preguntas. Primero, entre los países, otra vez la encuesta se hizo a nivel global, y también dentro de los países, entre varios um, grupos, um, um, grupos que se distinguen por edad, por profesión o otros, otros factores. Entonces ahí se mostró que estas diferencias que existen en las opiniones con respecto a cuestiones morales también se, aplican, uh, se aplicarán a la ética en inteligencia artificial o robótica. Por eso, pienso que en última instancia la respuesta a la pregunta acerca de qué principios morales queremos darles a las máquinas debe ser el resultado de un debate público, que no puede ser, que la respuesta no puede ser algo que algún ingeniero o algún filósofo eh, decida por sí mismo por sí misma. No, ahí estoy. Entonces, eh, quisiera reforzar lo que dijeron el señor diputado, el señor vicerrector en sus en sus um, palabras um, introductorias, pienso que justamente esta mesa y otras instituciones pueden y deben servir para plantear este tipo um, de cuestiones. Pero, bueno, asumamos que después de un debate en um, público hemos convenido qué principios morales queremos darles a las máquinas que estamos creyendo. Entonces, en este momento se plantea la pregunta, ¿cómo?, podemos hacer eso, cómo podemos inculcar ciertos principios en las máquinas. Y aquí la situación es que existen dos métodos de programación principales, uno tradicional y otro nuevo, y ambos resultan problemáticos cuando se trata de inculcar principios morales en una máquina. Entonces ahora quisiera hablar Brevemente, esos dos métodos de programación y por qué resultan problemáticos. El método tradicional de programación consiste en definir una serie de reglas que la computadora luego ejecuta. Aquí la pantalla tiene un pequeño ejemplo la de amor ilustración. Un, un pequeño programa, un programa de saludos. Lo que hace este programa es saludar a la persona que ejecuta el programa. No voy a explicar en detalle cómo funciona. Eso no importa. Lo que quisiera destacar es que este programa consiste en una serie de reglas, una serie de instrucciones que están bien definidas, que están fijas, fijadas por el programador. Y lo que la computadora hace es ejecutar esas instrucciones una tras otra. Aquí, en este método tradicional de programación, el programa no cambia, está, lo que hace está predefinido y por lo tanto el, programa es, es, el comportamiento del programa es perfectamente predecible. Ahora, cuando se trata de principios morales, este método tradicional se enfrenta al problema de la ambigüedad del lenguaje natural. Es decir, el problema acerca de cómo traducir el lenguaje natural en lenguaje computacional. Para de ilustración, piensen en el siguiente ejemplo. Si diéramos a máquinas inteligentes el principio de servir a la humanidad, ¿cómo lo entenderían estas máquinas? Se puede pensar que servir a la humanidad, eso sería un principio suficientemente general para no generar um, um, Problema de desacuerdo entre las personas, entre los individuos, entre los seres humanos. Entonces, eso, eso sería una buena idea como un principio moral que queremos inculcar en las máquinas. El problema aquí es que los términos de este principio son ambiguos. Tanto servir como humanidad son palabras ambiguas. Primero, la palabra servir tiene al menos dos acepciones. Una acepción es servir es hacer lo que es mejor para cierta persona. Mientras que otra acepción es servir, es hacer lo que esta persona quiere, lo que esta persona desea. Y esas dos acepciones, hacer lo mejor para la persona y hacer lo que la persona desea, no coinciden necesariamente. Entonces, si uno trata de, de realizar esa actividad, uno tiene que decidir entre esas dos acepciones. Y la palabra humanidad también es ambigua. La porque le pregunta ¿quién cuenta como miembro de la humanidad? El hecho de que la respuesta a esta pregunta ha cambiado a lo largo de la historia de la humanidad muestra que esta, la respuesta a esta pregunta no es obvia. Eh, ¿Quién cuenta como miembro de la humanidad? Entonces, eso es un problema que enfrenta el método tradicional que consiste en la definición de una serie de reglas. Ahora, el nuevo método de programación que ha tenido mucho éxito, que se utiliza desde algunas décadas, es crear sistemas que aprenden a partir de ejemplos. Me estoy, estoy refiriendo aquí a lo que se llama Machine Learning. Entonces, técnicas de aprendizaje de máquinas y ahí en particular el el método de las redes neuronales artificiales. La diferencia importante aquí es que con este método de programación, el programa ya no consiste en una serie de herramientas, sí. sino más bien es un sistema que aprende, que aprende lo que tiene que de ejemplos de datos que se le da. Y otra vez, ahí el método Machine Learning, hay varios métodos que caen bajo esta categoría, pero el más importante, el más exitoso, pienso que se puede decir, es el de, lo, de las redes neuronales artificiales, que se inspira en el funcionamiento del cerebro humano. El cerebro humano es una red de neuronas que se configura, cuyas conexiones se configuran a lo largo de un proceso de aprendizaje, a lo largo del, del aprendizaje de la persona, a lo largo de la vida de la persona. Y el método del de las redes neuronales artificiales, trata de reproducir eso a crear una red de neuronas artificiales que también se va a configurar a lo largo de un proceso de aprendizaje. Ahora, dados los éxitos de este método en otros ámbitos, es decir, ámbitos, en ámbitos en otros de la que no son el ámbito ético. datos dados esos éxitos, me, me estoy refiriendo aquí en, en el reconocimiento de imágenes o la traducción de textos, en esos, en esos ámbitos, este método del aprendizaje de máquinas ha sido muy exitoso. Entonces, dados esos éxitos, surge la idea de aplicar este método al problema de los principios morales. Es decir, hacer que la máquina aprenda tales principios a partir de ejemplos de buena conducta. Es decir, ya no dar a la máquina cierto principio formulado en lenguaje natural, que sea servir a la humanidad o otro principio, sino bien de hacer que la máquina aprenda el comportamiento deseado a partir de ejemplos. Um, um, y la de Rukowski y Stuart Russell son dos de los, dos de varios pensadores que han propuesto esta solución al problema de la ética en inteligencia artificial y robótica. Pero esta, pro, esta propuesta conlleva sus propios problema, porque se plantea la pregunta, ¿cuáles ejemplos hay que utilizar para el aprendizaje? Alguien tendrá que decidir cuáles ejemplos se utilizan en el aprendizaje de la máquina, cuáles ejemplos de buena conducta, entonces, aquí, otra vez se plantea la pregunta del, de las diferencias que existen entre individuos con respecto a qué es, qué son ejemplos de buena conducta. Y, pero más allá de, este, de, este, de esta pregunta que se asemeja a la pregunta que ya también se plantea con respecto al método tradicional, entonces más allá de esta pregunta, hay dos problemas particulares de sistemas de aprendizaje de máquinas. A saber, que los ejemplos que se utilizan en el aprendizaje podrían contener sesgos inadvertidos. En este caso, lo que aprende la máquina es otro de lo que uno esperaría que aprenda. Más allá de eso los ejemplos podrían ser inconsistentes, podrían ser um, trayectorias entre sí, en cualquier caso el método de aprendizaje va a fallar. O sea, no hay una consistencia entre los ejemplos. El, la máquina de el sistema artificial no puede um, aprender algún principio consistente de conducta. Murilo, quisiera mencionar un caso que surgió hace algunos años, ver un chatbot, un programa de, de construcción creado por um, Microsoft, que era justamente un sistema que aprende, un sistema que aprende a hacer conversación a partir de en este caso ejemplos en conversaciones de Twitter. Eso es lo que hizo este sistema. Y resultó que um, después de este proceso de aprendizaje, los creadores se dieron cuenta que este sistema reproducía ciertos... Um, um, estos rasgos racistas y sexistas en la conversación, en sus, en sus conversaciones. Entonces, al final tenían que um, abandonar este método porque justamente ahí había, el, el sistema aprendió algo que no era lo, lo deseado, porque había estos sesgos invertidos en los datos que se utilizaron en el mensaje el... Eso muestra uno de los grandes, de manera general, el gran problema de los de los sistemas de aprendizaje de máquinas a saber que son imprevisibles, dado que lo que hace no está predefinido por una serie de reglas, sino que se desarrolla, cambia, evoluciona a, a, a, a lo largo del proceso de aprendizaje, su comportamiento siempre, al final, tiene cierta imprevisibilidad. Uno puede probar cómo funciona el sistema y hacer pruebas con el sistema para ver si funciona, pero uno nunca tiene certeza de cómo va a accionar en el futuro. Ahora, entonces, esta es la situación que se plantea. Hay dos métodos principales de programación y ambas tienen sus um, dificultades al momento de tratar de responder la pregunta cómo inculcar ciertos principios morales en una máquina. Ahora, para terminar esta presentación quisiera hablar brevemente sobre um, mi propio trabajo en este área y un poco de, la, de, de las perspectivas a largo plazo. Lo que quisiera sostener es que los enfoques antes mencionados, um, el método tradicional y el nuevo método del aprendizaje de máquinas podrían funcionar a pesar de las dificultades que mencioné mientras se trata de inteligencias artificiales limitadas, es decir, inteligencias artificiales que tienen cierta tarea limitar a cierto objetivo limitado, pero fallarían probablemente si llegase a existir una inteligencia artificial general, una inteligencia artificial equivalente a la humana. Ahora, esta tesis se relaciona con la cuestión de la autonomía en inteligencia artificial. Entonces, quisiera hablar un poco sobre eso. Los, los vehículos autoconducidos y otras máquinas que son capaces de operar en entornos no controlados se suelen llamar autónomos, porque no requieren supervisión humana. Se asume aquí que esas máquinas tienen un objetivo determinado y fijo. Por ejemplo, vehículos autoconducidos tienen el objetivo de conducir de manera segura y rápida de un lugar a otro. Ahora, en el trabajo cotidiano existe también otra acepción de autonomía, a saber, la autonomía como la capacidad de una identidad para definir por sí misma su objetivo. Es esta acepción de termen autonomía que subyace a expresiones como un pueblo autónomo. Ahora, la opinión predominante en la literatura sobre el futuro de la inteligencia artificial es que un agente artificial no puede mostrar autonomía en ese sentido más fuerte porque no puede cambiar racionalmente su propio objetivo final. La idea aquí es que es irracional cambiar su propio um, objetivo, porque el objetivo um, ya no um, bajo las chances de, de realizar ese objetivo. Entonces, um, cambiar el objetivo es a la luz de cierto objetivo dado, cambiar el objetivo es contraproducente. Y, entonces, un agente racional no, nunca lo va a hacer. ¿no? Esa es la opinión predominante que se encuentra en autores como Tchutkovsky, Bostrom, Pedro Domingos y otros. Ahora, es esta opinión que inspira tanto miedo como esperanza con respecto a las perspectivas a largo plazo de la inteligencia artificial. El miedo es que un agente artificial persiga implacablemente el objetivo que se le ha dado Incluso cuando este objetivo es absurdo o malvado. Quizás han escuchado el, el escenario que plantea Nick Bostrom de la inteligencia artificial de, inteligencia artificial de Eclipse. El este escenario posible de una inteligencia artificial que transforma todo el universo en Eclipse porque ha sido programado para hacer eso y um, se vuelve imparable y dado que nunca cambia su objetivo final, va a seguir produciendo clips hasta que todo el universo um, está um, transformado en clips, ¿no? tal como, un aprendiz, tal como el, el aprendiz de brujos um, del cuento de Goethe. Eso es el miedo y la esperanza que el mismo, esa misma opinión predominante inspira, es que un agente artificial también persiga implacablemente su objetivo cuando el objetivo esté en línea con nuestros deseos. Es decir, si logramos dar a un, una inteligencia artificial el, el, el principio de servirnos, si logramos solucionar ese problema de la ambigüedad, entonces esto es lo que este sistema ha... Servirnos, servir a la humanidad hasta el final del tiempo y todo estará bien. Esa es la, la esperanza que genera esta opinión predominante. Ahora, yo pienso que la opinión es cuestionable. Mi crítica se dirige con una presuposición básica de la opinión predominante: a saber, la noción de que el objetivo final de un agente racional está completamente separado e independiente de su comprensión del mundo. Es una presuposición de esta opinión predominante. Por un lado hay la comprensión del mundo que tiene un agente, pero que lo que quiere hacer, su objetivo, es una cosa completamente distinta. Ahora, yo pienso que esta presuposición es errónea. La inteligencia artificial sí podría llegar a modificar el objetivo que se le ha dado en la medida que desarrollara su comprensión del mundo. La idea aquí es que en ese proceso de desarrollar su comprensión del mundo, que eso va a afectar cómo un sistema inteligente entiende su propio objetivo. Entonces el objetivo va a cambiar a, lo largo de ese probablemente cambiar a lo largo de ese proceso de aprendizaje sobre el mundo, a lo largo de ese desarrollo de su comprensión del mundo. Y por lo tanto, pienso yo, no se puede excluir la posibilidad de una inteligencia artificial completamente autónoma. Con eso, entonces termino mi presentación. Muchas gracias por su, otra vez por la invitación y por su interés.